Hoy en Esterefónica tenemos un tema bien interesante y que definitivamente nos compete a todos, ya que pues cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones se ha convertido en uno de los retos de las personas. Y bueno, es que también durante la pandemia hemos eh, visto el impacto aún mayor de los plásticos de un solo uso que podríamos decir son uno de los mayores contaminantes, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar eh, esta realidad, reducir el impacto que tenemos en ella, pues hoy hablaremos con Katherine Correa. Ella es una emprendedora y, por supuesto, una luchadora por la ecología. Bienvenida a Estereofónica, Katherine. Hola, muchas gracias. Katherine, eh, bueno, usted tiene un emprendimiento que le está apostando al medio ambiente, eh, digamos, en cuanto al uso de, de los plásticos, ¿no? Hablemos sí. sobre... ¿Cómo se gestó esta iniciativa sobre pañales ecológicos, Catherine? Eh, porque, bueno, uno piensa en pañales ecológicos y como que se remonta a la época de los pañales de tela. Ok, bueno, hace cinco años que tuve a mi hijo Matías y me doy cuenta como mamá que esto es uno de los altos contaminantes porque es un producto de, de alto consumo a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, en, en Colombia más de dos millones de bebés usan a diario pañales y cada uno se gasta 7 mil pañales durante tres años. Entonces, para mí esto pues, creo como un gran impacto, aparte también como el impacto ambiental que nosotros estamos haciendo como papás, porque cada pañal se biodegrada en 500 años. Entonces, imagínate toda la basura plástica que nosotros estamos haciendo. De ahí entonces nace como el proyecto eh, empezar otra vez como, como nuestras mamás a lavar los pañales, sin embargo con algo moderno para las mamás de hoy en día que no tenemos suficiente tiempo. Entonces encontramos unas telas eh, elaboradas en bambú que son uh -huh. biodegradables y son de fácil lavado. No necesitamos pues como estar o tener como grandes tiempos para poder hacer todo este proceso, sino que eh, la lavadora se convierte en nuestro aliado. Claro que sí. Además que, eh, digamos, este, este material es, es fácil de eh, regeneración de la planta y de fácil también descomposición. ¿Cómo, digamos, usted llegó a, a ese punto en decir voy a utilizar el bambú para utilizar eh, o, o para hacer estos pañales desechables? Eso fue un proceso largo, sin embargo yo soy diseñadora industrial de profesión y conozco pues muchos materiales, entonces de allí empecé pues como simplemente en la investigación con, con qué tipo de pañales son los que ya están en el mercado, cuáles son sus usos, encontré este que es súper bueno por ejemplo para la piel del bebé porque no produce pañalitis, ahí evitamos usar también la crema antipañalitis para los bebés que tanta falta, le hace falta con los pañales tradicionales. Claro, y además que eh, hay algo eh, muy importante y que ha tomado también mucha relevancia y es el tema del testeo en animales, porque este producto, pues, con, o con este producto no se realiza. Sí, así es. Uh -huh. Este incluso se considera un pañal totalmente vegano eh, porque no hace testeo con animales y, y en su producción tampoco se necesita, pues, como este tipo de procesos. Catherine, hablemos también sobre cuánto dura cada pañal. O bueno, también si sí viene por tamaños, ¿no? Porque eh, los bebés, bebés, utilizan un poco más o usan un poco más o tendrían que usar un poco más este pañal. Sí, lo interesante de este pañal es que se puede usar más de mil veces. Uh -huh. Si sí, normalmente había dicho que un bebé gasta alrededor de siete mil pañales desechables, con esto solamente basta máximo 12 para un recién nacido, pero si el niño de pronto ya está más grande, un año, necesitaría 6, 3 pañales y el mismo pañal le va a servir hasta los 3 años. ¿Cómo? Estos tienen unos brochecitos que se ajustan de largo y de ancho, entonces vamos cambiando como el tamaño para el bebé. Y lo interesante también es que el mismo pañal es heredable, entonces se puede usar con un segundo bebé, Muchas familias tienen un segundo bebecito, entonces pueden ahorrar también el dinero ahí con estos pañales. Bueno, el pañal puede durar hasta cinco años eh, o un poco más, ¿no? También pues lo que usted mencionaba hace un momento, que no eh, tiene químicos en su composición, por lo que eh, cuida la piel del bebé, y cuenta con siete capas. Cuando hablábamos de esas capas, ¿esas capas de, de, de en qué consisten? Mm. Bueno, el inserto que es como lo que absorbe la orina, esto lo que nosotros hicimos es, es como un tipo almohadilla. Entonces son siete capas de tela cocida, son unas telas especiales que retienen y mantienen ahí como en la orina. Y estas siete capas lo que hace es tener una muy buena absorción similar a un pañal desechable. Este es un complemento del pañal como tal que es la cubierta impermeable. Ok, y bueno, ¿cada cuánto se debe cambiar eh, en el día de este pañal? El pañal como cualquier otro, incluso uno tradicional, se debe cambiar cada cuatro horas por temas de higiene. Como el bebé está en constante contacto con, con orines o popis, uh -huh. entonces lo ideal es cambiar cada cuatro horas. ¿Cuántos pañales han vendido y cuál es la meta para este año? Bueno, nosotros hemos llegado a más de 8 mil familias en este momento con, con Ocolo hace cinco años. Eh, en promedio, cada una compra unos 6, 12 pañales. Entonces, la idea de este año es poder llegar a los, a los 100.000. mil. Uh -huh. Bueno, y supongo también que hay muchas mamás, ¿no?, que cada vez se concientizan más sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo ha sido la acogida, Katherine? Bueno, en temas de pandemia, eh, uh -huh. nosotros crecimos enormemente porque las personas tomaron conciencia como de este impacto ambiental y aparte también pues como de, de muchas ciudades que estuvieron cerradas, entonces por este tema como de facilidad, las familias optaron por este tipo de pañal y también porque tomaron un poco más de conciencia. Entonces cada vez estamos haciendo como más difusión, ayudando pues como a las personas o concientizando sobre este tema y ha tenido muy buena acogida. Bueno, ¿y ustedes dónde producen estos pañales? Porque es muy importante saber. Nosotros estamos en Medellín, eh, contamos pues con la colaboración de diferentes talleres con maquilas. Mujeres de más de 50 años que tienen como su propio negocio y ellas son las que producen pues como todo este tema de los pañales. Bueno, esto definitivamente es un producto colombiano. Eh, ¿En dónde pues pueden eh, conseguir los pañales, redes sociales, página web? Ok, nos pueden buscar en nuestra página web que es Ocolo .co, es con K, y nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Ocolobebes. Y también, si quieren, pueden obtener un descuento especial con el código de descuento de Estereofónica. Claro que sí, el código de descuento de Estereofónica, que por supuesto es muy importante. Así que, bueno, Catherine, gracias por acompañarnos en Estereofónica, por hablarnos sobre este importante tema y también ese compromiso que cada vez tienen, tienen o tenemos las personas con el medio ambiente. Claro que sí, la invitación es a todos para que podamos hacer algo, porque nos queda solamente nueve años o si no vamos a colapsar. Entonces es tiempo de poder ayudar al planeta. Muchas claro gracias. Claro que sí. Claro que sí. Una felicidad. Vale, chao.